Erwin Schrödinger Se trata de un físico austríaco que destaca por sus descubrimientos en los campos de la mecánica cuántica y termodinámica. Nace en 1887 en Viena. Hereda de su padre su amor por la química. Se casa con la hija de su profesor Alexander Bauer. En el instituto muestra interés por las ciencias, además de gramática y poesía alemana. Entre 1906 y 1910, durante su estancia en la Universidad de Viena, se cimentará su futura obra. Entre sus trabajos destacan los de termodinámica y los estudios fisiológicos del color. En 1926 se produce su gran descubrimiento, la ecuación de onda. Por este trabajo comparte con Dirac el Premio Nobel de Física de 1933. Con Hitler en el poder se traslada a Oxford, recorre diversas universidades europeas y acabará de director en la Escuela de Física Teórica en Dublín. Allí muestra interés en los cimientos de la física atómica, Propone en 1935 un experimento mental, El gato de Schrödinger, que mostraba paradojas a las que abocaba la física cuántica. En 1944 publica ¿Qué es la vida?,